Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, viajaremos por ahí. Bueno, ya llegamos aquí a la cabaña loca. Es un, una casita que está al revés. Está bastante chévere. Un lugar para visitar aquí en Guatavita, en Cundinamarca. La Casa Loca fue inaugurada por el señor Fritz Chad. este señor es un austriaco que lleva 22 años en Colombia. La construcción de esta Casa Loca se encuentra en la vereda Santa María de Guatavita. Esta casa cuenta con una inclinación de 5 grados a la izquierda y 5 grados para atrás, haciendo una ilusión óptica y que posiblemente cuando tú ingreses puede generarte vértigo o un poco de mareo. Esta atracción está completamente diseñada para que estimule tus sentidos. Para que la vista a todo lo que tú veas y todos los muebles como están ubicados hagan una percepción óptica de una manera que tu cerebro trate de encontrar cómo es que está ubicado realmente este lugar. El costo de entrada a la casa loca para niños de 0 a 3 años la entrada es totalmente libre. Niños de 4 a 14 años es de 15 mil pesos. Adultos es de 18 mil pesos. Si van familias de dos adultos y un niño, tienen un combo que cuesta 46 mil pesos. Y cada niño adicional de esas familias, de ese combo, tiene un costo de 13 mil pesos. Y en dólares para nuestros amigos que nos ven del exterior, tiene el costo para adultos es de 4 dólares aproximados, el costo para niños de 4 a 14 años tiene un costo de 3.4 aproximadamente eh, dólares y el de las familias de dos adultos y un niño tiene un costo de 10.4 dólares, para este un adicional de cada niño tiene un costo de 2.9 dólares. También tener en cuenta que la Casa Loca no maneja reservas, no maneja preventas y que la boleta que se compra ese día, ese mismo día le van a asignar un tono para ingresar inmediatamente. No se puede ingresar días después ni nada de eso porque no te lo van a permitir. y los dejaré con un poco de nuestra experiencia para que ustedes puedan percibir de una manera como eh, se supone que debe ser la casa y nos van a ver a nosotros totalmente de cabeza como si realmente la casa estuviera al derecho pero realmente no es así al final les vamos a mostrar un poco de las fotos así que quédense con nosotros para que vean realmente cómo van a quedar sus fotos al ir a la casa loca Y no olvides en suscribirte, aquí en la parte de abajo lo puedes hacer, dejar tu like y dejar tu comentario para ver qué tal te pareció este lugar y que nos recomiendes algún otro lugar al que podamos ir que encontremos de esta manera así de loco. Realmente la experiencia que vivimos en la Casa Luca fue muy divertida, vale la pena ir a este sitio a conocerlo. Recién entramos, uno siente un poquito de mareo, pues por aquello de que está un poco al revés. <ríe> si quieres tener unas excelentes fotos para tus redes sociales y demás, y compartirlas con tus amigos, esta es una excelente opción para que vengas a visitar muy cerca de Bogotá, en Guatavita. Además que no es un plan muy costoso Realmente creo que está al acceso de cualquier persona Por lo tanto, es muy recomendado Cabe también mencionar que pues por el mismo precio que tú estás pagando, hay un guía que es el que te toma las fotos y te va indicando qué posiciones debes hacer para que salgan tus fotos muy divertidas. siendo más espero que sigan viendo nuestros videos que se suscriban y que se queden siempre con Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos, nos fuimos viajaremos por ahí Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos viajaremos ¡Suscríbete